Lo veo a Gastón Escudero ya sacando turno eh. Saca turno, saca número Escudero eh. Lo vemos a Gastón, ¡Upa! está nervioso, está sacando turno Se ha detectado una amenaza Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Lo vimos sacar turno a Gastón Escudero Vemos la presentación del misterioso señor Escudero escudero, ¿cómo me le siento? va? Muy bien, yo usted? Misterioso cómo anda? señor escudero, venga un poquito más adelante. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy, ¿Bien? muy bien. Polémico lo que ha sido la semana pasada, polémico hemos recibido muchísimos comentarios, gente amenazas. Muy preocupada, amenazas también. Ah, Hoy entonces vamos a redoblar la apuesta y vamos a tratar otro tema paranormal que ha sucedido en la provincia de Santa Fe. <risa> <Esto> es el... <risa> Fíjate si se amaca sola, me dijo. Yo le digo, no. Usted me dijo, soplá. Dije, escudero, me parece, soplá. Apenas se hamaca. Hemos estado Pero, en una plaza en la que existen tres casos en el mundo de estas hamacas que se mueven solas. Una está en la provincia de Santa Fe. ¿Me, me, Solo si yo se las sostengo. Sí. Bueno, esto es energía, es ¿no? Cuéntenos. Dos vecinas de la ciudad de Firmat, en Santa Fe, Ajá. van a la plaza y notan que la, una de las hamacas se movía sola. Ajá. Es decir, había tres hamacas y una se movía sola. Bueno, el viento, un sí. chico que ha estado jugando hace un rato. Alguien que le empujó al pasar. La cuestión es que la maca se movió durante una hora oh, y no se detuvo oh, nunca. ¡Qué impulso que había tomado! Entonces ahí dijeron, acá hay algo raro. No puede ser que una sola maca se mueva durante una hora. No. Otro vecino también que pasaba por ahí decide ir y filmarlo. Ajá. Dice, esto no puede ser. Entonces lo filma y lo sube a Facebook. ¿Lo filma en firmat? Claro, sí. <risa> Paga la redundancia. Eh, ese video tiene alrededor de 6 millones de visitas. Todos seres vivos. Por supuesto que sí, en Facebook. Entonces nadie puede explicar bien qué es lo que sucede ahí. Y empiezan la catarata de versiones y de este, hipótesis acerca de cómo se mueve esa maca. No sé si tenemos... Ah, sí, perdón, lo traje yo. Ah, claro, porque si usted claro. no me lo da, tenemos nuevamente esto. ¿Esto Atención. usted lo regraba? Sí. Lo, lo borro y lo vuelvo a grabar. Se está lo puede la de gente de producción. Está rebobinado. Ya está rebobinado. Re se re lo damos sí, a sí. la gente de producción. Está en punta lo que es. Está, está en, en punta. punta. Sí, sí, sí. Vamos a ver la primera parte de estas hamacas, primeros testimonios de estas hamacas que se mueven solas en Santa Fe. Vemos. se ve la macala. la gente lo que piensa, no es el viento, qué sé yo, sí. se escucha igual un poco de viento Diego, ¿usted dijo que su amigo fue a filmar esto? Venga, venga, venga, venga, venga cuéntanos acá Acá el vos. micrófono, porque acá nuestro camarógrafo No, acá queremos saber todo ¿Cómo bueno. es esto? Testimonio. Estamos dando testimonio clave en vivo Alguien que casi, que podemos decir que casi tocó esas macaradas No lo traje yo, está. eh, No, No, estaba acá, no, estaba acá La gente después piensa que está armado esto yo, por lo que había visto, fue hace dos o tres años. Sí. No, no tenían el blindaje que tiene ahí, el cercado ese, no estaba. Pero Pablo Rabe, que es un amigo mío que estudió cine... Eh... De quien preservamos la identidad por las dudas, ¿no? Sí, ¿La ya la... le tiramos el nombre a la mayoría, <risa> pero bueno. Sí. Eh, no, me contaron que fue gente de la NASA verlo, o alguien eh, por el estilo. Porque supuestamente es algo... Relacionado con el eje de la tierra o algo así. Ajá. Pero se mueve sola. Gracias por tu valiente de testimonio, nada. Diego. ¿eh? La verdad, un valiente que se anima a poner la cara cuando claro muchos se sí. esconden. ¿eh? Un testigo. Sí. Un testigo es presencial de este momento. de las 6 millones de vistas que tiene ese video en Facebook y de las tantas hipótesis, decide un programa de la televisión norteamericana mm. venir hasta Santa Fe, hacer un programa. ¿De esos programas tipo mito o realidad? Sí. Bueno, vienen a trabajar sobre esta idea. Entonces también llaman a técnicos, a gente especializada... Y se ponen a estudiar, arman una carpa, 14 científicos vienen. Ah, bien, toda gente esto, que, esto tenía que decía muchas Diego, cosas que hacer. Y sí. hablar. Entonces, eh, analizan el asunto arman un campamento, no pueden encontrar una respuesta, no hay respuesta, y en un momento dicen, se mueve porque la tabla de la maca, la parte donde se sienta sí. la persona, es más pesada que las otras dos. ¿Y eso qué tiene que ver? Como es más pesada, por se una cuestión mueve. física se mueve más. Ajá. ¿Qué sucede? Mm. Tiempo después, se roban las hamacas. No, qué manga, dijo. Y claro, no. estamos hablando de un material, claro, de una ya, de, prueba... Museo. Eh, exactamente. Esto es... De seguridad. Valuado muchísimo, ¿no? Se roban las hamacas. Vuelven a colocar hamacas nuevas. Otras, claro. Y las hamacas se siguen moviendo. Ah, entonces... ¿quién? Se sigue moviendo la hamaca que reemplazaron en la plaza. No, no puede ser esto. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde ya nadie puede explicar nada y entramos nosotros en juego. No, sí. Hay una ¿no? teoría de un niño muerto, ¿verdad? A un joven... Murió en un accidente y los culpables de ese accidente, o sea, no ha sido un accidente, uh -huh. eh, no han encontrado justicia aún. Uh -huh. Entonces, hasta que esas personas sean juzgadas y apresadas, el alma, el espíritu de ese niño va a seguir revoloteando por esa plaza y jugando, obviamente, en una hamaca, que es una cuestión infantil. Los horarios en los que más se mueve la hamaca, en los que se registra ese movimiento, es durante la siesta y muchas veces suele rechinar... ...durante la noche, los vecinos dicen... ...que han escuchado esa maca rechinar durante la noche... ...es decir que tampoco nadie va y le empuja... ...no, claro... comprende? Uh -huh. Temor, miedo que está imperando en este lugar... Bueno, ¿sí? ...bueno, un gusto... ...reiteramos a la gente, sea de la maca o de otra cuestión... ...que de sepa cuestión. por la zona y nos quiera informar... ...nosotros vamos a ir, investigamos... ...y averiguamos qué es lo que sucede... ...ahí en, en el lugar donde denuncian... ...un movimiento, una cuestión paranormal... ...muy bien, gracias bueno, por venir Gastón Escudero... ¿eh? ...no, por favor, la próxima semana descubriremos... ...cómo es el... ¿En qué lugar se enamoró de ti y a qué dedica el tiempo libre? ¡Gastón Escudero! ¡Nuestro! Gastón ¡Nuestro! Escudero. ¡Lo quiere la NASA! Dijimos, andás y amacate si lo querés, el la NASA. ¡Nuestro, señor. Gastón Escudero!